Yo soy técnico en emergencias sanitarias, como muchos otros compañeros. Sí, somos las personas que hagamos las ambulancias, las mismas que queremos ser parte de la solución y no del problema. Y me explico, si para trabajar necesitamos protocolos claros, si necesitamos equipos y, y materiales necesarios y no los tenemos, no servimos para mucho, sino todo lo contrario. Si las medidas de protección básicas, que en nuestro caso son pues los buzos, las mascarillas, las gafas cerradas o productos de limpieza que son para limpiar el material y las ambulancias, si no los tenemos, somos un problema. Si los trabajadores y trabajadoras no nos podemos proteger, somos la vía, somos el canal de transmisión del virus de un paciente a otro. Sin protección estaremos contagiados. Eh, además, el personal de las ambulancias caerá enfermo sin poder ir a trabajar, como ya está ocurriendo con varios compañeros, que están en cuarentena y en aislamiento, como es mi caso. Eh, situación que puede provocar que no haya personal para poder atender a la población, vosotros y vosotras. Eh, todo esto eh, está pasando porque la empresa Ambu subcontratada por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, no está eh, dotando de los medios necesarios a sus trabajadores, ni sigue las indicaciones que está marcando Sakinecha, como si ellos están dando a sus trabajadores. Eh, desde aquí, pues pedimos medios necesarios para poder ayudar, para poder seguir trabajando. Y pues como veis, desde mi casa, en mi cuarentena, eh, daros un abrazo, un beso, mucho ánimo a todo el mundo porque es un problema de todo el mundo, pero sobre todo sanitario y sobre todo mis compañeros de las ambulancias, técnicos en emergencias sanitarias que están al pie del cañón sin los medios adecuados sin poder protegerse ellos ni poder proteger a los demás. Pues un beso, un salido y mucha fuerza para todo el mundo.